Hola chicos, en este vídeo vamos a hablar de perspectiva militar. Vamos a ver qué es la perspectiva militar, qué tipos hay, qué características tiene, cómo se dibuja. La perspectiva militar es una axonometría, está dentro de las axonometrías oblicuas, igual que la perspectiva caballera. De hecho la podemos considerar como un caso particular de la perspectiva caballera. En la perspectiva militar, igual que en la caballera, también hay dos ejes que forman ángulo recto, pero en este caso son los ejes X e Y. En, mientras que en la caballera eran el XZ o bien el YZ, en la militar son estos dos los que forman el ángulo recto. Y el eje Z puede formar, puede variar un poco el ángulo que forma con los otros dos. Ahora enseguida lo veremos. Vamos a hacer la representación de una figura muy sencilla, de un cubo, de 3x3 unidades, 3x3x3 de, de aristas. Vamos a ver cómo se representa aquí. En principio, mmm, se gradúan los ejes, marcando sobre los dos ejes que forman ángulo recto las unidades, por ejemplo, cada centímetro, y en el eje Z es donde aplicamos un coeficiente de reducción, igual que en la perspectiva caballera, hay un eje también que, que lleva una ligera reducción de unidades. En este caso marcamos sobre el eje Z pues mm, las unidades a la mitad, por ejemplo, cada medio centímetro, cada 5 milímetros. Comenzamos en nuestro cubo, si está apoyado en, en el plano X, X o Y, pues Dibujamos un cuadrado porque lo vemos, lo vemos tal cual, sin deformar, con tres unidades de lado y por las cuatro esquinas de esa base levantamos paralelas al eje Z. Fijaros también que el dibujo está colocado de manera que el eje Z queda vertical y los ejes X e Y se giran un, un poco, forman ángulo recto pero el eje X está Está, no está horizontal, está girado respecto a horizontal, más o menos unos 30 grados. Bien, levantamos esas, esas verticales que, como os digo, tienen una reducción. Aquí, en este caso, se ha aplicado una reducción de 0,5, así que esas aristas, en lugar de medir 3 unidades, van a medir 1,5. Finalmente, unimos los extremos de las aristas y aquí tenemos la perspectiva militar de un cubo. Si en la perspectiva caballera primaba el alzado sobre las otras vistas, en la perspectiva militar lo que prima sobre todo es la planta. La vista superior de la figura es lo que más se nos muestra en una perspectiva militar. Por eso es útil para representar objetos en los que sobre todo la planta es muy, muy importante. Por ejemplo, se, se ha utilizado mucho en arquitectura, en plantas de edificios, en representación de edificios donde la vista de la planta, muchas veces es la que más nos interesa representar. La perspectiva militar, igual que sucedía con la perspectiva caballera, puede tener variantes en el coeficiente de reducción que se aplica en el eje Z. En el caso de la perspectiva militar se consideran eh, un intervalo válido entre 0,5 y 0,75. Así que aquí podemos aplicar desde 5 milímetros hasta 7,5 milímetros eh, si en los otros ejes tenemos 1 centímetro 10 milímetros de unidad, por ejemplo. Pues va, en este caso, este cubo está representado tomando el, el, el extremo más alto del intervalo, el 0,75. Es el mismo cubo en perspectiva militar, pero ahora con, con menor reducción en el eje Z también dependerá un poco de lo que nos parezca que estamos que nos queda una representación más, más natural si es mejor 0,5, 0,75, es un poco criterio del autor del dibujo el que tiene que tomar esta decisión. Si pusiésemos 1 aquí sin reducción en el eje Z, aparecería una figura eh, en la que quedaría se considera que queda menos natural ese dibujo porque la altura se hace destacar demasiado cuando lo que estamos haciendo es ver una pieza desde arriba en la que las alturas se, es, se considera que es mejor quitarles importancia y por lo tanto ver mucho menos el alzado y el perfil de la figura. El, el ángulo que forma el eje Z con, con X y con Y... Puede, puede variar un poco. Si os fijáis, aquí se mantiene el eje Z vertical, pero este ángulo recto XY se ha girado un poco, abriendo el, el ángulo XZ. Este ángulo XZ que aquí eh, se toma de una medida de 120 en estos dos primeros dibujos de arriba, mientras que aquí se abre más hasta el máximo, que son 150. Así que, por lo tanto, ese, ese ángulo que forma X con Z, esto sería el intervalo que se considera válido entre 120 grados y 150 grados. O sea, 90 más 30 o 90 más 60, que son ángulos muy fáciles de construir con escuadra y cartabón. Eh, representaríamos en este caso nuestro cubo en perspectiva militar con esta nueva orientación de los ejes. Pues sale un poco distinto al dibujo. Hacemos paralelas al eje Z, cerramos por arriba y esta es la representación en perspectiva militar del cubo con esta nueva orientación de ejes. Así que ya veis que hay pues diferentes variantes de la perspectiva militar. La perspectiva militar, como digo, mm, es muy útil para para objetos donde donde la planta tiene, queremos resaltarla más la, la, la planta del, del objeto respecto al alzado al perfil, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy, muy rápido. Imaginemos este, este objeto, sería como algo parecido a la planta de un edificio. Y vamos a hacer una perspectiva militar muy rápida. Aquí también es interesante si la planta, normalmente el rectángulo, esta, esta, estas líneas las dibujaríamos horizontal y vertical, pues girar un poco la planta, en este caso se ha girado 30 grados respecto a la horizontal, para poder dibujar las aristas, las que llevan las que van paralelas al eje Z, dibujar las verticales y que el dibujo sea más natural. Fijaros, por las esquinas del, de la planta trazamos líneas verticales, medimos las alturas de la pieza y trazamos una paralela a la planta por, por los extremos y de esa forma tenemos construida la, un, muy rápido una perspectiva militar de un objeto que nos está dando ya una, una buena sensación tridimensional y de volumen y nos, nos hacemos más a la idea de, de cómo es este objeto. Así que con esto hemos visto un poco el resumen de, de qué, qué es la perspectiva militar y qué tipos hay y cómo podemos trabajar con ella rápidamente.